Hola amigos bienvenidos a este video, vamos a ver cómo activar y desactivar la red de wifi en el nuevo router de Digi antes de empezar, bueno se puede desactivar simplemente con un botón físico que tiene aquí en el mismo figura la palabra de wifi, cuando dejen de iluminarse con led los símbolos estos de 2.4 y de 5 significa que están desactivadas, igualmente con el mismo botón las pueden volver a activar si tienen conexión al router también pueden desactivarla entrando en su configuración tienen que copiar esto o escribirlo directamente en la barra de cualquier explorador. Yo lo dejaré en la descripción del vídeo. Lo pegan aquí. El nombre de usuario es user y la contraseña también es user, la que viene por defecto. Inician sesión. Se van a configuración VLAN. Y aquí es donde se desactivan por completo. Le dan a desactivado, desactivado y luego aplicar. Ahora bien, si simplemente quieren ocultarla, pero que sigan activa, para ello ya tienen que haber, se tienen que haber conectado antes con vuestros dispositivos para poder localizarla. Van a configuración SSID y simplemente le dan a activar y luego aplica. Y con la 5G pues lo mismo. Esto en el caso de que tenga la de 2.4 y la de 5. Y nada más, si tienen cualquier duda me pueden preguntar en los comentarios, contestaré si la puedo resolver. Un saludo y que tengan un buen día.